Hola, bueno, eh, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende de la hora que escuches este video eh, y desde dónde lo escuches. Eh, bueno, este es un video que les debía eh, y que me debía principalmente porque hace mucho tiempo que dije que lo iba a hacer, que es... Eh, ¿Cómo practicar en tu vida diaria fácilmente el Opono Opono, Una técnica maravillosa, sanadora, eh, una técnica milagrosa, una técnica grandiosa y muy fácil de practicar. Eh, se va a componer de dos partes este video, te va a parecer largo, pero no es tan largo. Una parte te voy a explicar qué es y cómo practicarlo el Ho oponopono, cómo llegó hasta nosotros. Y en la segunda parte te voy a dejar música especial para que hagas tu meditación. Entonces, eh, te voy a dejar en comentarios el, y en la descripción del video el minuto donde empieza la música. ¿Para qué? Para que vos, eh, después de haber aprendido cómo practicarlo, eh, entonces no tengas que escuchar todo el video de vuelta, sino que vayas directamente a la música. Eh, así que, bueno, te invito también a que te de este otro lado a que te suscribas a mi canal de instagram donde prometo que voy a estar subiendo información eh, así de mucho interés información sencilla información que te sirva para el día a día así que sin más vamos entonces a al video. Que el quien hace famoso eh, el Ho Oponopono, quien lo hace conocido, es el doctor Hijalea Kala Heulen. Eh, no sé si lo estoy pronunciando bien, es un eh, psicólogo. Eh, yo creo que, eh, no sé si psicólogo o psiquiatra, no estoy seguro de su profesión, pero eh, el hawaiano que, nada, tuvo una formación netamente, eh, netamente universitaria, ¿sí? O sea, de usar el lógico. Y para lo ponopono hay que usar el creativo, el hemisferio creativo, digo. Eh, el doctor Hugh Liew, eh, cuen, eh, Len, perdón, perdón, Hugh Len, ahí está, eh, cuenta que el se había recibido de psicólogo que eh, trabajaba, eh, tenía un trabajo como psicólogo y tenía una familia, eh, esposa e hijos. Y que una de sus hijas tenía una enfermedad muy seria, que era muy dolorosa, una enfermedad de la piel. Y, y que un día iba... A, manejando su auto con sus hijos adentro del auto, y que literalmente el auto se dobla solo. Él llevaba el volante hacia adelante y dice que dobló. Y que llegó sin demasiada lógica a la casa de esta mujer, llamada, bueno tiene un nombre más largo, el último es Simeona, pero... Eh, de esta mujer que, eh, que le dijo, al fin llegaron, los estaba esperando, que dijo unas palabras que él no pudo entender y que eh, le dijo, ya está hecha la sanación, se pueden retirar, y que se fueron, desconcertados, pero nada, eh, a medida que iban pasando los días, su hija sanaba, se sanó por completo de una enfermedad que supuestamente la ciencia decía que no tenía cura, y entonces eso lo llevó a él, a su mente lógica, a su mente como que no podía ser, a ir a tomar cursos de Ho oponopono con esta mujer, y, y que al principio... No, eh, nada, le, le chocaba con su mito universitario. Eh, y le hacen una entrevista a él una vez y le preguntan que, bueno, ¿cómo pudo trascender eso? Y dijo, porque otras personas lo sanaron en ellas. Al final terminó yendo, terminó aprendiendo esta técnica y en ese momento le ofrecen, al año de estar practicándolo en él, le ofrecen ir a, a trabajar a un hospital, en realidad era una cárcel, en una cárcel de enfermos mentales eh, asesinos. Eh, y le ofrecen un puesto muy bien pago pero donde no quería ir nadie a trabajar de hecho dice que las personas que iban al lugar eh, caminaban por los pasillos del lugar apoyando la espalda contra la pared por miedo a que algún loco se soltara y que les clavara algo que los matara eh, y que no duraba a nadie más de un mes, renunciaban, se terminaban yendo. Y él dijo que con una condición lo iba a empezar a... Él lo aceptaba, que era que él no tuviera que ver a los enfermos. Que solo iba a tener una oficina ahí y que iba a estudiar los legajos de esos enfermos. Y él en sus horas de trabajo se encerraba ahí en en su oficina y agarraba el legajo de cada enfermo y se hacía responsable de haber creado él a ese enfermo. Por lo tanto, lo que hacía era decir las cuatro palabras claves para limpiar en él eso que había de esta vida, de otras vidas de, eh, de la propia creación del día a día en él con el tiempo estos enfermos se fueron curando los, eh, los empleados del lugar eh, empezaron a, a no faltar, a trabajar y a ir a trabajar todos los días. Eh, empezaron a sobrar empleados y empezaron a faltar pacientes hasta que el centro literalmente tuvo que cerrar por falta de pacientes, desde personas que estuvieran en esa situación. Así que, bueno, esta es la historia de quien lo hizo famoso, pero en realidad es una técnica que usaban en varios lugares del mundo. Yo pensé que era en un solo lugar, que eran las tribus hawaianas eh, o de la Polinesia, pero en otros lugares también se encontró que usaban, los originarios de esos lugares, la misma técnica. Eh, que es la técnica del perdón, de perdonarse a sí mismo. En una entrevista fantástica que, que yo leí... Eh, Él dice exactamente, le preguntan, ¿qué estuvo haciendo usted consigo mismo que provocó el cambio en esas personas? Y él dice, simplemente estaba sanando la parte de mí que había creado sus enfermedades. Y en un libro que escribe... El doctor Joe Vitale, que se llama Cero Límites, dice que es muy difícil de aceptar, mucho menos de vivirlo realmente. Porque es mucho más fácil echarle la culpa al afuera, al otro, en vez de asumir la total responsabilidad. Y dice que practicando esto, limpias a tal punto que ya no hay límites. Porque ya no hay ninguna creación anterior que te haga obstáculo en tu creación de lo nuevo. Yo lo que hablo de Ho Oponopono realmente lo aprendí practicándolo. Y es muy sencillo practicarlo. Es muy fácil. Cualquier situación que te encuentre en la vida. Sea la situación que sea, vos tenés que simplemente dejar de pensar en la situación en sí y comenzar a repetir dentro tuyo. No hace falta que lo hagas en voz alta. Lo siento, por favor, perdóname. Te amo, gracias. Las cuatro frases claves del Ho oponopono. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. En cualquier orden, si te sale decir, gracias, lo siento, perdóname, te amo. Está bien igual, en cualquier orden, no importa en el orden. No importa tampoco si son las cuatro. Puedes decir, lo siento, te amo, gracias. Lo siento, perdóname, gracias. Eh, como te surja, como te surja. Eso es lo más importante de lo ponopono. Después... Hay un montón de, eh, de oraciones, de palabras detonantes, qué sé yo, eh, para el dinero, na eh, yovizna, na colibrí, colibrí, colibrí, eh, palabras así, eh, detonantes, pero que, que no hacen a la esencia de lo ponopono. O sea, lo mejoran, sí, eh, te da, lo acelera, sí, eh, pero lo esencial es que vos practiques en todo momento esas cuatro palabras. Eh, yo hace muchos años que lo practico y, eh, y no me obligo a practicarlo. Porque cualquier cosa que sea una obligación no te va a funcionar. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no es que lo mejor es que te levantes y, y que al abrir tus ojos hagas una meditación y digas lo siento, te amo, gracias. Mm. Si lo querés hacer, está bien también. Si te surge hacerlo, también está bien. Pero no es lo más importante. Lo más importante es que, nada, salís eh, a tu vida cotidiana, a tu diario, eh, a esperar el colectivo, o salís en tu auto, o vas para el trabajo, o vas eh, a donde sea. ...y simplemente vas repitiendo mentalmente... ...lo siento, perdóname, te amo, gracias... ...en el orden que quieras y la cantidad de palabras que quieras usar. Eh, el Ho oponopono es maravilloso. Créeme que te cambia la vida. Cuando te encontrás con una situación... Cualquiera sea la situación, por ejemplo, eh, no sé, te llama un, un amigo o una amiga y te dice que le duele la cabeza. Vos te haces responsable de haber creado en el universo ese dolor de cabeza en tu amigo. Y lo limpias en vos. Como diciendo para adentro tuyo, lo siento, perdóname, te amo, gracias. ¿A quién? A vos mismo, por haber creado eso. No es a tu amigo o a tu amiga. Eh... Necesitas dinero porque tomaste un crédito y tenés que pagarlo y no tenés la plata para pagarlo. Te haces responsable de haber creado eso y decís, lo siento, te amo, gracias, perdóname. Y acá viene la mejor explicación. Porque casi todos enseñan eso, esto que te acabo de decir. Pero ¿qué pasa si te llama un familiar o un amigo o una amiga y te cuenta que debe plata, por ejemplo? pero no que te la debe a vos, que se la debe a cualquier otra persona. Por el hecho de que vos estás recibiendo esa información es porque vos lo creaste. Responsabilidad plena en el universo. Lo hermoso de esto es que lo borrás muy fácilmente del universo. Simplemente repitiendo esas cuatro palabras claves. ¿Y qué es lo que va a suceder? Tu amigo, amiga, familiar, finalmente va a resolver ese problema. Bueno, hasta acá la explicación del ponopono. Espero sus eh, consultas acá abajo. Eh, espero que se suscriban al canal acá no, acá. No, acá. <risa> Ahí está. <risa> eh, espero que se suscriban al canal. Y de este momento en adelante es eh, música. ¿Para qué? Para que simplemente te tomes un rato, puedes escuchar... Eh, todos los minutos de música que subí, podés escuchar nada más que un minuto, podés escuchar diez minutos, con total libertad. Es tu vida. Y no es que si practicas más lo vas a resolver más rápidamente. Entonces, con total libertad, vos ahora te pones los auriculares, ahora, mañana, cuando quieras, o nunca, o sin música. La música, que, los minutos de música que te dejo, es un plus, un regalito, eh, porque a mí me ayuda. Voy por la calle muchas veces, escuchando esta misma música que te voy a dejar acá, y, y simplemente voy repitiendo, lo siento, Perdóname, te amo, gracias. Eh, y, y bueno, nos encontramos en el próximo video. Chao, Gracias por, eh, por siempre estar ahí eh, conectado con, con este canal ecléctico. so